a ver otra vez ya saben cómo que vamos a decir no. Lozar es un enorme gusto poder saludarnos en este momento del nuevo año tibetano Lozar quiere decir eh, año nuevo Tashi es lo auspicioso Delek es felicidad y cosas buenas y los al-Teshidelek básicamente quiere decir que en este año, nuevo año, todo, todas las cosas buenas, felicidad y mucho auspicioso su para ti. Y Teshidelek es un saludo común tibetano, eh, pero lo hace especial en este día por todo el sentimiento que conlleva eh, el estar celebrando un nuevo año y cuando se, eh, nos saludamos mutuamente para este nuevo año en tibetano, una persona dice Rokzatashitelek y después eh, se dice Rokzatashitelek Punzun Tzok. Y Tzok es una gran colección. Punzun es eh, lo que es excelente, abundante y completo. Los, los tres deben de ir juntos porque si tienes cosas excelentes pero escasas no sirve tanto ¿no? si tienes abundancia pero te faltan unas cuantas cosas ya ahí te enfocas en lo que te falta ¿verdad? Y en este año todo lo excelente en abundancia y todo completo y esto es el saludo que en la aspiración, la plegaria el deseo que expresamos en este momento y este año es la primera vez que estamos ¿podrías quitarle el sonido? y quizás lo integras como protocolo para todas las transmisiones que usas auriculares porque me estoy escuchando Acabo de empezar a ver problema con su vida ¿le dijiste que es problema? a ver voy a hablar para ver si quitarle el eco de no problemas. ¿Se está escuchando? ¿Bien? ¿Aquí bien? ¿En línea? Los que están en línea no están aquí. <risa> este es el problema. No me ¿Sí? a <risa> ¿Continúo? ¿Se fue? ¿Así que mal ¿Sí ¿Qué, ¿Qué hiciste? Quitaste el sonido, lo bajé. No tienes auriculares, alguien tiene auriculares que le puede prestar para que no esté cambiando la configuración, pero que el sonido no esté como tres segundos de retraso ¿no ahí. Empezó muy bien. Un Todo el raro? Que, que fue con, con micrófono bueno consumido y ahora en el momento en que lo quitó el... nadie tiene auriculares sí ahora ¿Sí? ¿Sí? sí sí se entrecorta se entrecorta, no, pues, si se entrecorta esto es cuestión de internet pasó lo, lo mismo la vez que cuando quitamos cuando modificó eso no. no. a ver en eso está voy a hablar a se al comienzo espectacular Ahora, al descanso. <risa> <risa> Lo, sartashidele y delet. Lo, sartashidele ¡Leg! Leg. <laughs> ¡No! <laughs> okay. Pruebas, ¿no? si quieres continuar. Okay. Yo creo que voy a... Ya no tengo que si no interrumpir. Yo sigo con... Okay. Si sí, vas a hacer eso. Sí. Okay. Y esta es la primera vez que las cuatro estamos juntas para nuevo año tibetano fuera de la India. Y... Esto nos abre muchas posibilidades eh, que oh, si vamos a estar en años futuros aquí con ustedes, podremos empezar a contemplar, a celebrar este día juntos. Y por primero hay que saber cómo se celebra, ¿verdad? Eh, además tenemos eh, hoy realmente un año muy, muy especial. Porque hace 10 años, en Rosar, eh, dos de nuestras monjas recibieron sus votos monásticos de su actividades de la edad. Así que hoy están celebrando su eh, noveno aniversario de monjas. Décimo. Décimo. Sí, no ven así en los años, décimo, sí, diez. sí, sí, sí no. no les voy a quitar ni un solo año, no se pueden Yes. No nueve. Yes. Y eh, quiero in iniciar como explicando un poquito cómo los qué implica losar en un contexto tibetano. Y nosotros a veces en el nuevo año occidental eh, to tomamos este nuevo inicio como oportunidad de poner un reinicio a ciertas dinámicas, hacemos resoluciones del nuevo año, etc. Los tibetanos llevan esto a un grado muy completo, y abundante, y excelente. Antes de cerrar el nuevo año, es el momento, antes del nuevo año, limpian todo. Limpian toda la casa. Eh, normalmente es el día en que se, se ponen nuevas ropas y en el Tibet antiguo era una cultura consumista y quizás era los, la nueva ropa que ibas a tener para aquel año. ¿sí? ¿Todo bien? ¿Estamos bien, no? Sí, bien. Yo les oigo y también es un momento en que cualquier conflicto que has tenido a lo largo del año realmente sí, intentas conciliar. Y todos saben que si, si hay algo entre nosotros, ya se está acercando los que Hay que ponernos a hablar. Y los amigos o familiares dicen oye, ¿ya has hablado con Celia?" <risa> o que sea. O ¿cómo va esta cosa? También las deudas. Realmente no quieres estar cargando deudas de un año al otro año. Así que es un momento en que no, si sí, vas a ocupar tus oros para nueva ropa, pero también para ya empezar limpio el nuevo año. Así que mentalmente y físicamente se, se intenta hacer un nuevo, realmente un nuevo comienzo. Y la idea que hay es un poquito realmente de estar cerrando completamente un ciclo, incluso un ciclo de vida. Y como tú te gustaría cerrar una vida, así cierras el año todo limpio, todo en orden, sin los conflictos resueltos, las deudas pagadas, y lista para ¿no? volver a empezar. Eh, un costumbre que yo creo que en el centro se podría incorporar es como parte de la limpieza. Eh, se quitan las cortinas de la casa y saben que aquí tenemos un buen ejemplo que creo que sí aparece en la pantalla son, eh, son cortinas de tela que se cuelgan en las puertas y es una característica de la arquitectura tibetana de hecho la arquitectura tibetana creo que es la única del mundo que utiliza tela como un elemento externo del edificio un elemento arquitectónico por esto, las, si, si los tibetanos construyen en el occidente y no ocupan estas telas, las, los edificios se ven como bloques pesados del cemento. Cuelgas la tela y con el viento todo está vivo. Hay movimiento y un poquito de color. Y también para dentro de la casa, es manera de no tener que cerrar las puertas, como estoy cerrando la puerta, pero tener un poquito de, de, de privacidad ¿no? y de que marca una transición entre espacios. Y la cortina en tibetano, estas cortinas que también se cuelgan encima de las ventanas, en una, una cortina chiquita, se llama cortina fragrante. Eso es la pobre. Con todo la limpieza, deudas pagadas, conflictos resueltos, todo preparado, ya se va acercando el nuevo año. Hay un, eh, un juego que se hace con una comida el día antes, dos días antes del nuevo año, el gutok. Lo han experimentado en algún momento se hace, para comer, se hace una un tipo de como empanada chiquita. Bono, ¿no? Y ahí ponen diferentes sorpresas. Un carbón, un chile completo. <risa> diferentes cosas. Y hay todo un sistema que Oh, si sí. a ti te tocó el chile vas a tener muchos conflictos verbales en el año <risa> eh, tu, tu, tu, tu boca está caliente así <risa> dice literalmente vas a tener una boca caliente y es como todo un, es un juego no y hay mucha risa y es divertido. La mayoría de las empanadas tienen lo que es, se llena una empanada, pero hay algunos que tienen esto y a quien le toca todos. Pues, alegría. Um, el primer día del nuevo año uno quiere levantar muy temprano ¿no? porque es como un poquito de imaginemos que estamos iniciando una nueva vida. Queremos vivir despiertos. Queremos aprovechar cada momento de la nueva vida. No queremos quedar ahí muertos, dormidos. Queremos ya iniciar, despertar. Lo primero que se hace cuando tú quieres, si tú eres un tibetano o un practicante del Dharma, ¿qué es lo primero que quieres que suceda en tu nueva vida? ¿Quieres conectar con el Dharma? Y especialmente con tu Lama, con tu maestro espiritual. ¿Quieres esto es lo que primero quieres retomar en la siguiente vida. Y por lo tanto, el primer día de Lozar se llama Lama Lozar, Lama Lozar, Nuevo año, Lama. Y todos van, normalmente muy temprano, eh, vas al monasterio o al lugar donde eh, tu maestro espiritual vive y los maestros, los lamas, se hacen disponibles y reciben catas se hacen disponibles para este primer contacto quieres ¿no? sin desperdiciar muchos años quieres volver a conectar con la persona que te, te, te ha estado guiando en tu camino así que vas y conscientemente en el primer día de los buscas y haces este contacto una ofrenda una carta es una ofrenda Algún, oh, alguna ofrenda simbólica para continuar dando recibiendo, dando recibiendo. Y este año es el primer año que entre las cuatro ninguna de nosotras estuvimos con Su Santidad del Karmapa en este día, nuestro Lama, el Lama que nosotros vamos a estar buscando en la siguiente vida cuando cuando nos orientamos <risa> lo más antes posible. Eh, pero afortunadamente eh, una compañera que normalmente maneja las transmisiones de línea de Facebook, de Lina Caraballo, eh, estuvo en KTD, donde Susante Alcarmapa pasó los y ella pudo ir y ofrecerle cata en ese día, que es la primera oportunidad que ha tenido de ofrecerle un cata directamente. Como estando directamente frente a él, que normalmente no es tan fácil, normalmente hay asambleas grandes y no, no hay este contacto individual personal, pero en los arsí. Así que tuvo la oportunidad y el arrojo de ir y estar ahí y conectar. Y esto es básicamente el enfoque del primer día: vas al monasterio, Haces ofrendas o vas con tu maestro espiritual, haces ofrendas, retomas el contacto y das espacio a esto en tu primer día. Y después celebras con tu familia. Pero eso es la prioridad. ¿Mm? El segundo día de losar se llama Gyalpo que Gyalpo es rey. Y esto es porque en el Tíbet, como la. La prioridad de las, import, la importancia era muy marcado incluso simbólicamente, a través del Osar. Primero lo espiritual, después lo mundano, lo político, lo, lo, sí, lo secular. Primero lo espiritual, esto es primero, después. Pero en realidad, la actividad a la que se dedica principalmente en el segundo día del Osar es picnic. <risa> Fiesta familiar. Convivencia con seres queridos. Y es en este espíritu que hoy después de todas nuestras actividades aquí en el centro vamos quien quiere vamos a salir a comer juntos. A hacer nuestro picnic urbano. <risa> y hay eh, eh, como se dice presentaciones de obra de teatro tradicional y es toda una fiesta, básicamente. Esto es lo que, que reconoceríamos como fiesta fiesta. Y el tercer día es lo que se llama Chugyong Losar, Chugyong. Chug es dharma, yong es protector. Y es el día en la que se va eh, a las montañas a hacer ofrendas a los espíritus del lugar y sobre todo se, se como re, eh, reafirma el vínculo que tenemos con seres eh, que están dedicados, que se han comprometido a proteger el Dharma y los que practican un camino auténtico, un camino espiritual. Y esto se representa con... Eh, ofrendas de humo eh, de sustancias fragantes de ¿cómo se llama este árbol que siempre se quema? Ah, es, ah, es no, es juniper no, juniper juniper juniper puede ser juniper pero es una es un árbol con Grande, básicamente. Y también se cuelga en ese tercer día eh, banderas de plegarias. La familia todo se junta, vas a los, los lugares donde tu familia normalmente cuelga las banderas de plegarias, se, se juntan, se quitan los viejos que se han acumulado y perdido su color a lo largo del año, se si los quitas y vuelves a poner nuevas. Como ofrenda, eh, esto es una ofrenda a todos los seres. Haces plegarias que quieres que el viento lleve en todas las direcciones para el bien de todos los seres. Así que es... Otra manera de celebrar los de los protectores de Dharma es hacer ofrendas a los espíritus, pero especialmente generar compasión y hacer actos virtuosos para, eh, para todos los seres y es muy apropiado que mañana en el centro de San Luis Potosí estar eh, en eh, van a estar eh, liberando muchos animales que rescatar muchos, muchos, muchos y además es el día de hacerlo y aquí nosotros eh, estamos, eh, la verdad es que la, el primer impulso de juntarnos y hacer algo en este día era de no dejar pasar eh, eh, sin realmente regocijar eh, y reflexionar sobre el significado eh, de, de este aniversario de 10 años. Eh, guardando fotos monásticos y dedicando su vida a servir al Dharma y a los seres. Y, eh, hace 10 años en Dharamsala, eh, justamente en esta época del Osar, eh, tanto tarde, ¿hmm? antes, de un poquito antes del Osar, pero en esta época todos los años, Susantra al Dalai Lama, eh, la mayoría de los años en la época de Osar hacía ordenaciones eh, de monásticos cosa que permitía que todos los tibetanos que venían del Tíbet es, eh, pasando en la época del invierno, donde es, aunque es muy fuerte estar cruzando de pie hay cimas que no puedes pasar en el verano por los ríos y cuando se congela es más fácil, más fácil caminar por los, los ríos. Es muy, no tan alto y más viable. Así que invierno es cuando los tibetanos escapan del Tíbet a la India. Y como aprovechando que todos se juntaron en este momento, Susana Aldalela, siempre en los hay, se hacía disponible demasiado gente y demasiados asuntos de seguridad para hacer un contacto individual con todos, pero sí, eh, hubo, siempre hubo una sesión pública donde pudiste ir y, y ver su Santa el Dalai Lama y conectar con él desde el, desde el corazón y estar en su presencia, hacer aspiraciones, aspiraciones, aspiraciones. Pero hace 10 años, entre los que habían escapado de sus respectivos países y llegado eh, a la India, eran una eh, cierta Dapel y una cierta Nangel, que por cierto no tenían estos nombres, recibían sus nombres en aquel día. y ¿Qué implica eh, para ellas individualmente? ¿Qué implica eh, para nosotras que estamos compartiendo el camino monástico en comunidad con ellas? ¿Y qué implica eh, para todos que estamos conectando aquí y a través de todos los proyectos en línea de la comunidad Armadanta? Eh, yo creo que eh, vale la pena tomar un momento y realmente reconocer que. Eh, su decisión de dejar atrás eh, la eh, vida eh, en casa, que eh, en ese momento estamos en la casa de Berta, eh, no hemos tenido nuestra propia casa en los últimos tres años, estamos deambulando, eh, pero ¿qué implica Dejar carrera, dejar compromisos, dejar vida de pareja, dejar esta, este enfoque para entregarse por completo a practicar, conservar en tu ser y transmitir, dar, de ofrecer tu cuerpo y tu mente y tu voz como un conducto que va a permitir que el Dharma siga siendo disponible en este mundo. Y es necesario que haya gente practicando muy seriamente para que el Dharma realmente siga siendo completo, excelente y abundante. Que al fin de día cuando, cuando las actividades en los centros se acaban y todos regresan a sus casas. Hay quienes no cambian de canal sino continúan en el Dharma todo el tiempo, pensando cómo hacerlo disponible, cómo arreglarlo en su ser, cómo ofrecerlo a otros. Y Naupel eh, de ser mexicana eh, es muy... Parece muy natural que ella termina haciendo esto aquí en México y en español. Uh -huh. eh, en el caso de Dappel no fue tan obvio que eh, iba a terminar eh, celebrando, o no terminar, sino iba a estar celebrando su décimo aniversario eh, en México manejando transmisiones en español, dando pláticas en español, como que, ¿cómo pasó esto? Se llama Karma. Y que pasamos una época en que, vamos, Se nos llegaban gente cuando los primeros siete años de su ordenación vivíamos eh, en la India, al inicio en diferentes lugares y después nos juntamos. Michael y yo estábamos juntas segundo un poquito después y nos llegaban gente como pasando por Dallas de México de Venezuela de España cada rato se nos venían acercando gente de la latina y de vez en cuando mujeres como queriendo explorar la posibilidad de un camino monástico y de vez en cuando dábiles como comentaba sí Sería también eh, muy bueno conectar con eh, mujeres europeas, <risa> como, como monjas europeas, quizás. <risa> y como estaba ahí, como, ¿qué pasa? <risa> en aquel momento, entre nosotras hablábamos inglés, como las tres que hablábamos inglés, hablábamos inglés y. y ¿Sí? En aquel momento no tuvimos todavía uno al otro, no, unos años después y eh, después finalmente hace cinco años hicimos, un eh, poquito más que cinco años ahora, eh, llegamos a México eh, juntas a dirigir un retiro de Vaya Sanfa y tuvimos dos de las personas aquí estuvieron presentes en el retiro. Hilda y Ada. Ada, sí. Y Silvia. sí sí, sí Silvia, sí, Y viendo el enorme compromiso, la sed para el Dharma, gente que, que realmente quería practicar un retiro de tres meses. Retiro estricto, totalmente cerrado, sin contacto alguno con la familia. Sí, Berta, la hija de ella, sí, tres meses sin contacto. Tres meses estricto, y tuvimos, no sé cuánto, 40 personas, 40 personas y una lista de espera. sí, realmente el propósito por lo cual nosotros tomamos votos, uno de los propósitos realmente tenemos las condiciones de cumplir aquí, que es de servir a través del dharma, ofrecer el dharma a quienes lo quieren. Así que creo que en aquel momento Dapper más o menos se concilió, por lo menos aceptó el regalo de un programa para... Eh, Rosetta Stone para aprender español. Okay, okay está bien. <risa> y dijo, sí, okay, ya entiendo. Más o menos dijiste esto, ¿verdad? No, okay, yo creo que ya sí entiendo de qué estaban siempre hablando de México, México, Latinoamérica. Ok, ya, ya. Okay, voy a, a estudiar español. Y en cinco años aquí ¿no? tienen pláticas en Facebook sobre Meta, todo en España. y no sabemos qué sigue eh, después de los tres años en la India eh, los siete años perdón siete años los primeros siete años en la India cinco años en una casa después otra casa eh, ahora llevamos años Hace tres años, como declaramos con mucha, mucho optimismo que queremos una sede en América Latina y especialmente en México. Y a los tres años seguimos en casas temporales, deambulando. No sabemos cuándo o si se nos van a juntar las condiciones, pero seguimos Seguimos eh, en el camino que, con lo cual nos hemos comprometido. Seguimos comprometidas en eh, ofrecer nuestra vida para que el Dharma esté disponible para quien sea que habla español. Eh, y yo creo que eh, para mí es eh, marca una diferencia que si empiezo a explicar voy a, no voy a poder continuar no puedo expresar eh, lo, eh, lo esencial que ha sido para mí contar con, eh, con su amistad con su compañía eh, si no, no hubiera llegado la aspiración de crear otra jamás se hubiera iniciado porque fue la primera en llegar y decir oh, quiero hacer mi mama. y lo hizo y eh, el camino eh, monástico estamos muy fuera del contexto somos muy raras <risa> sí, y se nota y nuestra reza no pasa por desapercibido eh, y hacerlo solo es muy difícil. Realmente no, tienen, no tienes contexto, la gente no entiende y, y sí, eh, el, la vida monástica en el budismo era concebida y diseñada para estar vivida en comunidad. Y eh, la posibilidad de tener eh, no cualquier monja, sino estas dos monjas realmente eh, auténticas en todos los sentidos eh, y puras en sus aspiraciones y en su conducta. Eh, esto es lo que hace posible que todo lo que ven en el Instituto Bodharma, todo lo que ven en Facebook, todo lo que ven en todos los retiros realmente solo es posible porque, eh, porque ellas están continuando con su camino monástico, que están compartiendo esta comunidad y que, eh, y que su entrega sea completa. Y yo creo que eh, no solo para mí personalmente, sino que eh, para todos eh, nosotros que eh, estamos conectados en esta gran comunidad eh, aquí presencial y en línea eh, eh, es, es muy eh, muy gozoso lo que está pasando este día llegamos a este, a este hito de 10 años y a ver si se comprometen para otros 100. Pásale el bastón. Vamos. En fin, no debemos de dejar pasar momentos tan importantes sin, sin parar y decir Salud. salud, salud, salud, gracias, y como una pequeña muestra de aprecio, que ustedes más que nadie van a poder apreciar ah, un regalo apropiado, simbólico este día, son hábitos. Y tienen algunas novintas que sí están totalmente. Sí. Es un ser. Superior que se están viendo, porque en nuestra casa los es, son todos básicamente idénticos y, y, y luego cada quien piensa que el zen que, eh, que otra está llevando es suya, por lo menos esto es lo que yo vivo. que en realidad su, eh, su entrega de su vida al Dharma es una ofrenda a todos los seres, eh, vamos a continuar eh, haciendo juntos la práctica de de generar compasión para todos los seres humanos. y